No, no la voy a exportar, no la ves. A ver, señora, señorita. A, no, no. a ver, dame tu A ver, dame tu nombre. A ver, Expansión no vas derecho, No vas de su puta madre, todos los hombres se mochan cuando ustedes culeros, ¿Tú crees que yo no sé la ley culeros, no sé culero, a todos los hombres que los disopciono, para poder venderte los andenes, culeros, entonces cállate, exigen un derecho de su puta madre, exigen un derecho que no le dan culeros, ¿Por qué esos culeros le piden una multa? Y tengo manera de corroborarlo. ¿Por qué esos culeros dicen que, que dentro del metro no pueden operar? Pero esos culeros les piden una comisión a los comerciantes. Y yo soy comerciante. Por eso lo digo. Yo no madera machuca. Y por eso lo digo porque me faltan los... Con una lana, con esa pobre gente vender en el metro. No creen que se las de barbacoa No, no sé la verga. Es increíble que no puedan tener este un protocolo para esto. Que sean 12 y no puedan con un comerciante. Y luego me tapa la, luego me tapa la y cámara. Bueno, ¿Por qué pues? ¿Está mal? Puedo grabar, ese mi público. Y aunque no sea en público, soy periodista. Trajo claro que soy periodista. Ustedes sí, sí, periodista. Sí, sí, sí, periodista. Me está lastimando. No, no me está lastimando. No, no, Soy la Soy de Soy de la República. Soy la Soy de la República. Soy